A olvidar aquel día si preguntan qué pasó aquel día les contaré la historia un día estaba trabajando en mi oficina y a las 6 de la tarde salí y fui a mi casa a descansar un rato mientras estaba caminando vi algo en el cielo era como un destello o algo así pero no le di importancia que en mi país era normal ver estrellas fugaces en la tarde, cuando fui a mi casa el sueño me ganó y me quedé dormido bastante tiempo, cuando me levanté el lugar estaba helado, las ventanas abiertas de par en par, y no solo eso, cuando miré el cielo era horrible, toda la ciudad estaba en un apagón masivo, cuando miré el reloj eran las 2 de la mañana, pero justo recordé que el reloj funcionaba con internet y al no haber internet no funcionaba. Pero recordé que tengo un celular que su reloj funciona sin internet y me fijé la hora y casi me agarra un infarto. Eran las 12 de la mañana. Ese día simplemente no amaneció, el sol no estaba por ninguna parte. Probablemente ocultó tras la oscuridad del cosmos. Mientras miraba la carretera vi algo. Tenía brazos largos y era todo negro Traté de llamar a alguien pero la línea estaba muerta Mira el cielo otra vez y un destello morado cortó el cielo en dos Y dejó caer un objeto ovalado que en poco tiempo desapareció Estaba bastante asustado que fui corriendo hacia la cocina Y me senté y pensé que todo esto era un sueño, pero no lo era Era muy real y irreal a la vez Así que tomé un vaso de agua y la puerta reventó y algo se metió a mi casa. Yo justo saqué un cuchillo para matar a lo que sea que se metió a mi casa. Tras estaba caminando escuché un ruido detrás mío. Me di la vuelta y...